esta imagen está llevando! está llevando pibes! está llevando periodista con la cámara en la mano! hermano! Es un vecino de ¡Le no. llevando a pibes! ¡Le está a Ya está, ya está, vamos, vamos. Ya está, dejemos la Vamos, vamos. ya está. Vamos, Ya está, ya está. Ya está, Ya Vamos, vamos. ¡Ay, no! ¡Ah, me está quebrando! ¡Ay, ¡Ah, por ¡Ey, favor! ¡No! ¡Animal, pará! ¡Ah, no! sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, loco! ¿Por ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! no sí! ¡Ah, sí! ¿Dónde no no no. es tu nombre? tu nombre? tu nombre? tu nombre, ah, tu nombre, amigo? Decir de la de tu nombre, guacho! tu nombre! amigo. es ¡A la ambulancia, es tu a tu ambulancia! la es ¡A la ambulancia! es tu ambulancia! Ambulancia. Ambulancia. Ambulancia. ¿Cómo te, llama, ¿Cómo, te llama, ¿Cómo te llamas maestro? ¿Cómo ¿Dónde me llevas? ¿Cómo me lleva, loco? ¿Dónde me llevas? ¿Dónde me ¿Dónde me lleva? ¿Dónde me lleva, loco, eh? los nombres, digan los nombres ¿Qué, qué, qué. A ver, a ver, a A ver. Ahí está. Esto es lo que votó el 51% de la Argentina, loco. Esto votaron. O sea, 51% de la Argentina votó esto. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, tu nombre, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, tu nombre cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, ¿Tu nombre, amigo? ¿Qué está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? final, está? está? ¿Dónde está? está? ¿Dónde está? está? está? está? está? está? está? está? está? está? está? Sa moy bret. Ya na zhe dali